¿Podemos, señora Gorrocha Tegui? Gracias, presidente. Yo también desde el escaño, para no ser diferente. Eh, bueno, yo, yo sí quería señalar que, que nosotros nos, en, en nuestra propuesta nos habíamos fijado en, la, en, la, en, en el titular o la titular del vehículo, que, eh, de, del vehículo que va a transportar a una persona con movilidad reducida o, con, o con, con una discapacidad. ¿Por qué? Pues porque esa persona ya ha pasado un filtro. Eh, cuando, cuando el legislador, cuando el Estado ha considerado que una persona con discapacidad eh, tiene derecho a pagar un IVA reducido del 4% eh, sobre el vehículo, es porque está reconociendo una situación de hecho que le, que, que de desigualdad para las personas con discapacidad. Entonces, cuando una persona adquiere ese vehículo, ya ha probado que tiene un factor personal que, que, de discapacidad o de movilidad, de movilidad reducida. Por lo tanto, esto sería la propuesta que hacíamos supondría una manera muy rápida de poder implementar esta exención del pago del, del peaje. Además, eh, permitiría favorecerse de esta medida no solamente a las personas transportadas en vehículos, sino también a las personas que conducen su propio vehículo adaptado. Eh, sin más, era, era la puntualización que quería hacer y muchas gracias a todos. Gracias,